Habitamos un siglo XXI lleno de paradojas, de incertidumbre, de inseguridad creciente. Transitamos una época saturada de malas noticias. Y sin embargo, hay otros conocimientos, otras formas de acercarse a la realidad, de vivir la vida, otros estilos de existencia, inspirados en la sabiduría ancestral de los pueblos, de los Andes y de la selva. Se trata del chamanismo adecuado a este tiempo, soy Chamalú, he estado más de 40 años transitando estos senderos y en la parte ya final de una etapa de toda una vida, quiero compartir contigo una serie de conferencias webinarios abiertos a los que quiero invitarte y que puedas invitar a otras personas, donde hablaremos de la sabiduría ancestral aplicada, de la sanación como manejo de energía, de un autoconocimiento distinto en la perspectiva de incrementar nuestra sensibilidad. Hablaremos también de esos sabios, esas abuelas de sabiduría que nos compartieron sus secretos y que nos han permitido, traducidos, aclimatados a este tiempo, vivir la vida de otra manera, llevar nuestra vida a otro nivel. Salud, educación, autoconocimiento, otra forma de espiritualidad, incremento de sensibilidad, manejo de la energía, acrecentamiento del poder, a partir de ir ampliando nuestra coherencia son algunos de los temas que vamos a tocar en este ciclo de conferencias de webinarios abiertos, gratuitos, a los que quiero invitarte a participar, cesando un ciclo, una etapa en la cual estamos haciendo un resumen de las principales enseñanzas que hemos recogido a lo largo de estos 40 años de estar transitando el sendero del que cero imperturable, estás invitada, invitada.